Buenos días, en el último día del año empezamos con nuestros ejercicios, pero antes, como no, <ríe> aquel que va a alquilar un coche y dice: ¿Cuánto cuesta el coche? Y dice: Bueno, depende del tiempo. Y dice: Bueno, pues yo qué sé, pongamos que llueve. <ríe> Vamos modelando, vamos moviendo un poquito nuestros brazos, cuerpo y hoy tenemos un Tabata cardio. <risa> Silenciamos micros, por favor. Venga, abrimos, cerramos, eso, a un lado y, otro. y otro, con flow, rotamos articulación sobre, una sobre la otra vamos adelante vamos atrás hoy vamos a hacer un poquito de resumen de cuántos de ejercicios venimos haciendo a lo largo del año que se si llame ya que si el puño que si bueno pues vamos a trabajarlos todos un poquito el tiempo será un poquito más largo unos 25 30 segundos tenemos un poquito de descanso que también nos lo vamos a ir saltando según tu nivel Estamos, empezamos con el jumping jazz. vamos arriba, jumping jazz jumping jazz jumping jazz síguelo va, va, seguimos 3, 2, 1 abajo Continuamos con vamos a un lado, puño al tobillo, vamos abajo. Eso es, buscamos torsión de espalda. Venga. Ahí. Sigue. Va. Un poquito más. Sí, 3, 2, 1, y arriba. Muy bien. Seguiremos con skipping, solo que vamos a utilizar las manos, como esas máquinas que hay en el gimnasio y arriba. Venga, va. Estamos subiendo por una escalera de emergencia. Un poquito más. Hasta ahí. Muy bien. ya Hemos llegado arriba. Soltamos, agarramos fuerte y vamos con gancho izquierda, gancho derecha. Gancho izquierda, gancho derecha. La fuerza sale desde el abdomen. ¿no? Sí. Vamos. Toma. Sí. Muy bien. Ahí, esas chicas con esa energía. Vamos. Toma. Se sí. y otra. 3 Tres. Dos. Uno. Ya. Cambiamos. Codo a la rodilla. Vamos arriba. Codo a la rodilla. Venga. Sigue. Va. Un poquito más. Sí. Vamos. Va. Pon el ritmo. Intensidad. Aprétase. el core a tope. Ese codo contra la rodilla fuerte ahí, sa, sa. 4, 3, 2, 1, nos vamos, sentadilla y sacamos talón atrás, sentadilla, talón, sentadilla y talón, vamos abajo, 15 tienen que entrar seguro, 1, 2, 3, vamos, 4, si te quedas en 10 está muy bien, no pasa nada cada uno a su ritmo sigue va bajo Sigue. estira muy bien tres dos uno muy bien cambiamos al patinador desde esta posición saltamos a la otra y saltamos va. esa va con energía meter un poquito de ritmo 10 segundos vamos 3 2 1 y lo tienes muy bien nos continuamos lanza atrás alterno 1 vamos a bajar 2 3 ¡Sigue! Esa es. Baja. Venga. La fuerza desde la zona, como siempre. Tú sabes. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien, salimos arriba y estiramos. Al... Bien arriba. Va, va. Sigue un poco más. No. Venga. Lo tienes. Va. Sigue ahí. Cuatro, tres, dos, uno. Y nos vamos al press militar. Bajamos sentadilla y empujamos fuerte arriba, como si tuviéramos una pesa grande. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Abajo, subo. Bajo, subo. Sigue. Subo. Subo. Eso es, un poco más. Abajo, arriba, subo. Fuerte arriba. Dos, última, no hay nada que explicar, es mountain climbing, ya lo conoces, vamos abajo, apretamos a tome, y desde aquí, pierna arriba, izquierda, derecha. Va, tú lleva tu ritmo. Eso es. Fuerte. sigue, Muy bien, lo estás haciendo genial. Lo estás haciendo genial. Vamos. 10. 9, 8, 7.. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y una de propina. Claro que sí. Muy bien, fantástico. Pies paralelos a los hombros, bajamos y saltamos y abrimos. Bajamos, salta. Centro, abro un poquito más. Bajo bien abajo. Bajo lento, lento y salto explosivo. Eso es. Eres un muelle. Que baja, que baja y fase esa energía desatada va venga un poquito más estamos terminando esta ronda vamos sí sigue sí, un poquito más y última muy bien fantástico y vamos con el rey la reina barpees, bajamos o medio Barbie hecho atrás hecho adelante y saco pies arriba vamos abajo atrás adelante Arriba, si puedes, ya sabes. Bajamos el pecho, me apoyo en rodillas, salto adelante, trabajo un poquito más los brazos. Venga, seguimos. Bajo, adelante, arriba. Tú puedes. Bajo, adelante, arriba. Bajo, adelante. arriba, Venga. Bajo, adelante y arriba. Muy bien, cogemos un poquito de aire, bebe si necesitas. ¿Estamos bien? Bien, cogemos aire, porque queridos amigas empezamos de nuevo, vamos empezamos otra ronda con jumping, ya, se repetimos, repetimos el ciclo, arriba, vamos, Sí. vamos, hoy una sesión de cardio. Un poco más. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yes! ¡Lo tienes! El puño, la mano al lateral, buscamos a un lado y al otro. Gira bien, gira bien tu espalda. Eso es. Vamos. 4, 3, 2, 1, muy bien, seguimos arriba con el skipping brazos y piernas, la escalera esa que vamos a subir a ese rascacierras, Venga. vamos arriba, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, sí, sí. 4 3 2 1 muy bien fuerte el abdomen abajo vamos con el gancho izquierda derecha toma va pa sigue la fuerza desde el abdomen sigue 3, 2, 1 ya está ahí muy bien, continuamos, ya sabes codo a la rodilla, giramos a tope nuestro core va sí, sí. va toma 2, 1, muy bien, sentadilla talón, ya sabes cómo va, bajamos, subo y aprieto el glúteo, bajo y aprieto, bajo talón arriba, sí, sigue, sí. va, además me inclino hacia un lado, estoy levantando más peso con una sola pierna, que si levantara con las dos, aprieto, tres, dos, uno y nos vamos, lo tienes, skating, patinador, adelante, utiliza los brazos que te ayudan a girar, Esa. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos patinando por las avenidas de Malibu o por las de San Juan, que nada tienen que envidiar. Tres, dos, uno y hasta aquí. Muy bien, las alterno, recuerda, hombros atrás, fuerte el abdomen, vamos. Toma. El brazo contrario aprieta con el abdomen, el core. Eso es. Vamos, eso es, sigue ahí. tú puedes. Uh, tres, dos, uno y cero, grande. Nos vamos laterales, seguimos trabajando el torso. un poquito más, vamos ahí sigue toma va, va, va. venga vamos que tú puedes cuatro, tres dos, uno y ahí nos vamos de nuevo al press militar desde abajo sentadilla empujo arriba muy fuerte lo tienes Uh, uh, vamos, sí, uh, fuerte arriba, vamos, toma, muy bien, cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuerte, fantástico. La tenemos de nuevo en squat paralelo y saltamos, abrimos, vamos bien abajo, recuerda, el squat muelle, bajo lento y subo explosivo, eso es, muy bien, vamos ahí, eso es, un poquito más, eso es, cuatro, tres, dos, uno y última, Vamos, mountain climbing. Apretamos abdomen fuerte y rodillas arriba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5, 4, acelera, 6, 2, 1, bravo, bravísimo, muy bien, vamos arriba y ahora sí, barpees, abajo, ven y subo, 1, abajo y me subo, 2, abajo y me subo, 3, muy bien, A tu ritmo, 5, 6, continuamos hasta 8. Venga, tú puedes. 7 y 8. Bravo, bravo, bravo, bravo. Lanzamos, recuperamos el aliento y nos vamos a tumbar en el suelo. Vamos, como no a trabajar un poquito nuestro abdomen nuestro core. Como siempre, este es uno de los mejores ejercicios que tenemos. La columna está estable, pierna arriba, izquierda, brazo controlado. Puedes hacer este es el modo sencillo y si sí, tu estabilidad, tu control ya te lo permite, adelante, atrás, vamos adelante, atrás, adelante lentito y atrás. Conciencia, meto la toning hacia adentro, no lo saco fuera y arriba. Bajo en 3, 2, 1 y arriba. 3, 2, 1 y arriba. 3, 2, 1 arriba. 3, 2, 1 arriba. Dos más. Arriba. Arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos damos media vuelta. Y vamos a la posición de plancha. Brazos justo debajo de los hombros, ni muy adelantados ni muy atrasados. La punta de los pies desde ahí y abro, abro, abro, abro, abro. Eso es. Puedes combinar diferentes pasos. Abro, subo, subo. Abro, abro, subo, subo. Que tratamos aquí de generar esa inestabilidad. Si te motiva, si puedes. Brazo, brazo. Abro, abro, subo, subo. Brazo, brazo. Abro, abro, abro, subo. Subo, brazo, brazo. Una vez más. Abro, abro, subo rodilla, subo rodilla. Mano y mano desde ahí bajamos, liberamos un poco espalda vamos arriba vamos abajo eso es, muy bien y de nuevo nos damos la vuelta eso. apoyamos bien bien bien la espalda y desde ahí metemos el abdomen toma conciencia, si necesitas pon una mano en el abdomen para ver que lo metes hacia adentro y desde ahí estiro las piernas y saco arriba fuerte Estiro en 3, 2, 1, fuerza arriba, van 3, 2, 1, sigue, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, 8, 3, 2, 1, 9, una más, 3, 2, 1, 10, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, desde aquí estiramos, estira grande arriba los granos, estira las piernas y siente ahora la tensión que tienes en el abdomen, siente cómo se estira, mételo hacia adentro, toma conciencia y aprieta, aprieta, aprieta fuerte hacia adentro tensa tu abdomen. Aguanta, muy fuerte, muy fuerte. Estamos haciendo la primera base de hipopresiva. Aguanta fuerte, mételo hacia adentro, mételo hacia adentro y suelta, raja. De nuevo, aprieta fuerte y mételo hacia adentro. Más hacia adentro, más hacia adentro, un poquito más, más fuerte tensa, tensa, tensa tensa un poquito más y suelta, relaja muy bien nos damos la vuelta damos la vuelta apoyamos piernas lo tienes y desde ahí jugando como antes abro cierra subo subo hombro hombro subo subo abro cierro me lo invento subo subo mano mano adelante la mano, adelante también, juega, juega a tu ritmo, lo más importante es que no se mueva tu espalda, que notes que estás trabajando, que estás congestionando a tope, Venga, eso, vamos ahí, un poquito más, 3, 2, 1 y desde ahí bajamos, eso, es. echamos espalda atrás, Estiramos un poquito, ponemos al medio y movilizamos esa parte que estamos trabajando ahí. Vamos a darle cariño un poquito ese movimiento. Claro que sí. Muy. Nos damos la vuelta. Rotamos los esquiones y desde aquí, apoyando las manos. Y vamos, rodillas arriba. Estiramos rodillas. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue, 5, 4, 3, 2, 1, 0, nos escurrimos un poquito más, vamos abajo, ponemos la pierna arriba y llevamos el codo a la rodilla, buscamos codo a la rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambiamos de pierna, vamos al otro lado, codo, rodilla. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, vamos ahí, 8, 9 y 10, sientes que está ardiendo tu abdomen, fantástico, de nuevo nos vamos arriba, Apoyamos los brazos fuerte, nuestra espalda, nuestra escápula, todo bien apretado, el abdomen apretado, lo metemos hacia adentro y desde ahí fuerte arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 1, nueve. Diez, once, doce, tres, dos, uno, muy bien. Ahí. Rotamos espalda de nuevo. Estamos acabando. Último ejercicio. Izquierda y derecha, codo arriba, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, bien apretado ahí, muy bien, fantástico el equipo. Vamos, arriba con la otra, mano esqui, codo izquierdo arriba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bueno, más. 10. Eso es. Eso es grande, grande, recogemos rodillas. Nos quedamos aquí un muñotito. Eso es. Cogemos aire. Y las grande, grande, grande. Abdomen, torácica, escapular atrás. Vale. Agarramos una pierna. Y dejamos, la estiramos lo que podamos y dejamos la otra que vaya cayendo poco a poco, tensando la parte de atrás, nuestra parte de la pierna aquí, femoral. Si te tiembla mucho la pierna, o bajas un poquito, o levantas la otra, para que no haya tanta tensión, no se trata de sufrir, sino de disfrutarlo. De, de hablarle cariño, pensar en bonito. Mm, ya qué bien que te estoy haciendo estos tiramientos, qué bien te vas a recuperar. Cómo me gusta esta tensión. Eso es. Mm. Son tus manos las que llevan la pierna atrás. Cambiamos. Imagínate que es un masajista, un experto masajista. ...que te está llevando la pierna atrás... ...tú estás relajada, relajado... ...totalmente... ...hay aromas... ...inciensos agradables... ...es una sensación placentera... Mm. Ah, qué bien te sientes... y cómo agradece tu cuerpo los estiramientos, nos damos la vuelta, estiramos suave atrás en el saludo al sol, inhala, exhala, suave, suave, suave, siente la energía de tu cuerpo, pasamos lo más cerquita del suelo desplazando bien, sintiendo como gira toda nuestra espalda para llegar a la cobra inhala exhala siente como el abdominal se está estirando también el cuello los brazos Cambiamos la punta de los pies y nos vamos arriba empujando brazos. Imagina que alguien te está agarrando las caderas y está sujetando el peso de tu espalda, de tus caderas. Te está dando un suave vaivén a la izquierda, a la derecha. ¿Qué hace? Que tus tobillos vayan estirando poquito, poquito a poco. Tu talón ya casi llega al suelo. Qué poquito le falta. Y estiro un poco, un poquito más con los brazos. Eso es. Y camino hacia adelante. Y me voy a desenrollar, pero muy, muy suave, muy lentito. Notando cómo cada vértebra de tu columna está... Cumpliendo con su función, que es articular tu espalda, y llegas al medio, el cuello, y llegamos arriba, rotamos los hombros atrás, movemos ligeramente y abrimos los ojos. Metemos un pie detrás del otro, nos apretamos bien, rotamos desde la cadera, estiramos arriba, grandes brazos, rotamos cadera adelante. Y abajo, abajo, abajo, abajo, apoyo. Ah. Eso es. Mueve un poquito tu cadera buscando que la tensión que nace de la planta de tu pie, que pasa por tu gemelo, que lo sientes también capaz en la rodilla, por detrás está tensando tu femoral y llega al glúteo ahora sí, esto es lo que buscabas toda tu pierna está estirando inhala exhala suave una ligera tensión que no molesta y ahí Sientes como ese pinchacito en el glúteo, esa electricidad. Y de nuevo nos levantamos arriba, rotamos hombros, soltamos una pierna, la otra, y cambiamos donde tenemos una. Ponemos la otra y vamos arriba, flexionamos, grande, grande, grande, grande, grande, y bajamos deslizando sobre la pierna, muy suave. Muy suave. Ya sabes cómo va. Eso, es. Ahora, permítete que esa tensión llegue desarrollamos arriba, los hombros adelante atrás, liberamos cadera. Eso, eso. Está todo en su sitio. Muy bien. Pues hasta aquí el entrenamiento. Si os quedáis aquí feliz año a todos. Nos vemos mañana. De nuevo, en otro entrenamiento, mañana, pasado, todos los días, ya sabes, en esta tu casa. Y los que queráis acompañarnos a la meditación, ahora nos sentamos. Hasta aquí esta última meditación del año. Espero que espero y deseo que tengas un feliz 2021 y que nos sigamos viendo y que sigamos creciendo. Chao. Marto. No ya la música.